La verdad sobre las cookies. Sabemos que las cookies pueden hacer que la navegación sea más fluida, ya que son pequeños paquetes de datos que guarda el navegador de los sitios web que visitas. Pero hay varios tipos de cookies. ¿Lo sabías? ¿Qué se esconde detrás de esta inofensiva apariencia? Existe un tipo de cookie que viene de los sitios web de servicios y que tienen una clara, oscura y definida intención. El espionaje online. Se usan para saber qué sitios visitas, cuándo, dónde y cuánto tiempo pasas allá y todo lo que no quieres que se sepa. Pero no todo está perdido. Date prisa y antes de que se den cuenta, visítanos en nuestro blog y te decimos cómo controlarlas.